emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el que están encontrando todos los tips de inversión y las mejores noticias todos, todos los días. El de hoy vamos a hablar de la marihuana y las criptomonedas alrededor del mundo. Así es de que a los que van llegando, bienvenidos. Vamos a comenzar eh, rápidamente este... Pues este live vamos a comenzar hablando de la marihuana y de las principales criptomonedas que hay. Pero hoy vamos a, a empezar primero pues a dar algunas conclusiones clave de todo lo que tiene que ver con, con, con las criptomonedas que están respaldadas en marihuana. Eh, ha, ha habido ya un gran mercado que se está dando. Hay muchos países donde se está regulando, pero en la realidad donde surge el verdadero la verdadera necesidad de generar criptomonedas en torno al cannabis es eh, en que por ejemplo en Estados Unidos no se ha regulado de forma federal y pues aunque la marihuana se ha legalizado en muchos, en muchos estados de Estados Unidos, no se ha despenalizado a nivel federal. Los operadores y consumidores a base de marihuana ahora pueden usar la cripto las criptomonedas Específicas de marihuana para sus transacciones, ya que con los bancos no pueden realizar negocios relacionados con la marihuana legalmente. Las criptomonedas populares basadas en la marihuana incluyen Potcoin, eh, Cannabis Coin, eh, Dopcoin, Hemcoin y CanaCoin. Entonces vamos a hablar de esas eh, criptomonedas y que realmente surge de la necesidad de que en Estados Unidos todos la, los que están en el ambiente legal de la marihuana pues no tienen acceso a los bancos. O sea, tú no puedes hacer una transferencia y pagar tu, tu, tu, tu marihuana en los Estados Unidos y no pueden recibir pagos con tarjeta, nada por el estilo. Todo tiene que ser en efectivo porque no pueden ser bancarizados. Entonces aquí va a suceder cosas similares para que todos aquellos que andan pues, en los emprendimientos del cannabis, ya sea en el activismo, en el autocultivo, eh, en el ambiente recreativo, en lo medicinal, en el terapia, lo terapéutico, todo lo que incluye la cannabis, ya después aquí también en México se vienen cosas muy fuertes con la fiscalización. Todos vamos a tener que tener pues, esa necesidad de, de las criptomonedas. Y, y pues realmente... A partir del junio del 2019, por ejemplo, en 11 estados en, y, y Washington DC también han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos, mientras que en, en, en 33 estados se ha legalizado la marihuana medicinal. Se espera que esos números crezcan a medida eh, de que más estados exploren las formas eh, de despenalizar la planta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la marihuana sigue siendo ilegal ilegal a nivel federal en los Estados Unidos y todavía en México. Todavía no se ha legislado eh, todo lo necesario. Y, y si tienes alguna pregunta de todos los que van llegando ahorita, todos los que están aquí en el live, si tienen alguna pregunta relacionada con las criptomonedas, pónganlo acá abajo. Ten, todas sus dudas las vamos a estar despejando el día de hoy. Entonces vamos a, a, a ver esa criptomoneda, por ejemplo, PodCoin. Eh, vamos a hablar hoy de PodCoin, ¿sale? Ya después vamos a hablar de otras criptomonedas. Todos los, todos los jueves vamos a hablar de cripto. Entonces, el Potcoin fue lanzado en el 2014. Ya fue... Pues una, es una de las principales. El Potcoin fue una de las primeras criptomonedas para la industria de la marihuana. Fue diseñada para resolver el problema bancario. Para resolver problemas bancarios con las personas que buscan realizar transacciones con la marihuana legal. Entonces, como ya se los vengo comentando, aunque ya está legislado en algunos estados de forma independiente... Lo, lo, los que están en el mercado legal no pueden usar los bancos porque todavía no está legislado a nivel federal y los bancos tienen prohibido este pues hacer todavía este tipo aceptar este tipo de empresas. El comercio de Potcoin se realiza directamente entre personas sin utilizar un banco o una cámara de compensación. Los creadores de la moneda querían capitalizar la legalización de la marihuana en Colorado e incluso instalaron un cajero automático de Potcoin en un dispensario de marihuana ahí en Colorado. Entonces. Eh, cuando yo les hablo de la industria de la marihuana, pues no, no, no, no estamos hablando nada más del sembrar, no estamos hablando nada más de, del tema del autocultivo, sino que de verdaderas soluciones que van a dar, eh, que se van a generar verdaderos problemas más adelante. Pero pues lo bueno es que ya hay muchas personas que nos estamos adelantando y no quedándonos nada más eh, en la parte de, del mercado recreativo. Dice, para la moneda... Dice, pero la Morera no dejó no logró dejar una gran marca, o sea, que no se hizo popular, eh, permaneciendo en las sombras hasta junio de 2017. O sea, del 2014, 15, 6 y 17 hasta junio, este, en un comunicado de prensa y un video eh, de la estrella de la NBA, Dennis Rodman, luciendo una camiseta de potcoin.com en Corea del Norte le dieron una oportunidad a potcoin O sea, imagínate la publicidad que se hizo. Este... Obviamente, Potcoin financió el viaje de Dennis Rodman. Y no solo volvió a entrar al centro de atención de los medios, sino que su valor también se disparó 76%. Entonces, eh, en un solo día, eh, se disparó el 76% en un solo día, según CoinMarketCap.com, a junio del 2019 su capitalización eh, de mercado actual era cercana a los 2.077 millones de dólares, en un salto a los 81.547 millones de dólares en febrero de 2014. Eh, de febrero de 2014. Wow, o sea, creció de una forma estupenda. Dice, "Potcoin tiene un suministro limitado de 420 millones de monedas, un número simbólico para todos los que están viendo este, este live. Vamos a son 420 millones de potcoins las que están ahorita circulando en el mercado. Y, y, y, y tiene más, ahorita de las 420 millones que hay disponibles de estas criptomonedas, solo están 222 millones en circulación. Se comercializan en tres mercados y también pasó a la prueba de participación. Entonces, lo, eso le permite a las personas extraer o validar transacciones eh, en el bloque, de acuerdo a la cantidad de monedas que posee. Okay, entonces, esta es una cripto que vino a resolver esos problemas de, de bancarización que se está dando en los Estados Unidos, que vinieron a resolver todo, pues todo, todo ese tipo de problemáticas que, que está habiendo. A ver, vamos a leer un poquito los mensajes a todos los que van llegando. Ya saben que aquí leemos todos los mensajes. Saludos desde la capital mundial. De la guitarra, Club Canábico Medicinal Puré Pecha. un saludo, les mando un fuerte fuerte abrazo a todos los amigos de Paracho Y, y en realidad, pues hay más criptomonedas. Hoy eh, el PodCoin, por ejemplo, el, el PodCoin anunció que algunas características nuevas a principios de 2019, incluidas las billeteras HD, una reducción en los tiempos de sincronización, prometiendo una sincronización de red más rápida para ayudar a mejorar la experiencia del usuario. Hay más criptomonedas, pero realmente, pues ese fue el problema, que, que no está legislado a nivel federal y todos... Todos tienen, todos tienen, pues, grandes cantidades de efectivo, así es de que decidieron hacer una criptomoneda para poder hacer comercialización entre los productores y los usuarios, ya que los bancos no, pues, no, no les es permitido todavía entrar a este mercado. Popoca Maliguan, ¿qué tal, carnal? Un gran abrazo, les mandamos hasta allá, hasta Tijuana, Baja California, un, un gran, gran, gran abrazo. Y... Y hay que hacer otro live, ¿no, mi estimado? Popoca, cómo, cómo, cómo has estado, cuéntanos. La gente que quiere enviar estrellitas ya sabe que tiene la, la opción también. Y pues esos son los temas que se tienen hasta hoy, o sea, de, de, de que nosotros, como emprendedores y emprendedores canábicos, pues debemos de ver esos temas, debemos de ver esos problemas que están surgiendo en otros mercados que ya están un poquito más avanzados, que aunque ya hay una legislación, pues todavía tienen muchísimos problemas con todo lo que tiene que ser con la bancarización. Entonces, tomen nota todos los emprendedores y emprendedoras que quieren incursionar en... Alex Velázquez, saludos. Bien, carnal, aquí en consultorio, claro que sí. Un fuerte abrazo a todos los que quieran... ...incursionar en un mercado de la marihuana muy potente, pues son las criptomonedas. La gente entiende muy poquito el mercado, ¿eh? La gente... ...entiende, piensa que todo está centrado sobre... ...sobre el cultivo, sobre la producción, sobre... Y hay muchísimos más negocios alrededor de, de, de esta legislación que están. Dejen su like, por favor, ayúdenme a compartirlo. Si lo están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones porque todos, todos, todos, todos, todos, todos los días estoy subiendo información nueva la cual les puede estar ayudando muchísimo. Hay muchas personas pues, que escriben agradeciendo eh, la información que nosotros damos de forma gratuita. Y, y, y pues qué buena onda, ¿no? Que se está que se están abriendo más canales, que se están abriendo eh, pues más, más lugares para las personas que quieren una industria seria y no una industria libertina. Ya, ya hemos estado, hace poquito estuve con, con los empresarios de Canacintra, ya acercándonos realmente hacia quienes pueden hacer potencia nuestro país, lo que, que son los, los verdaderos empresarios que generan nueve de cada 10 empleos en este país. Entonces, si nada más estamos en nuestro mundito de lo recreativo, en nuestro mundito de yo fumo marihuana porque es medicinal, pues, pues muy poco, muy poco van a, van a poder avanzar. Y se nota, ¿no? Que, que han avanzado la mayoría, pues nada. Vamos a seguir leyendo acá, creo que hay. Dice CCMP en apoyo a la legalización. Luchemos por un buen progreso. Pues la verdad sí se, sí se tiene que cambiar la imagen que hay de la industria de la marihuana, porque tanto empresarios como legisladores, pues ven muy poco serio todo lo que se está haciendo desde el activismo, eh, que en realidad son comerciantes que están detrás de los derechos de los, de los demás, pero pues en realidad no, no le están prestando nada de seriedad, eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no se está haciendo pues prácticamente nada, así es de que CCMP, Strax, hay que, hay que mostrar algo más serio, todos, todos en esta industria, tenemos que mostrar pues, pues que realmente vale la pena, no ahorita pues todo ha sido en torno... A, a lo recreativo, en torno a lo medicinal. Y en mi libro de los siete modelos de negocios, pues ya lo hemos hablado, que, que pues realmente el mercado recreativo está en séptimo y último lugar. Y les voy a decir algo bien claro. La, el lunes hablé del mercado recreativo, para que vayan a buscar el video también aquí en YouTube y aquí en Facebook, eh, donde hablamos de entre más estados han regulado en Estados Unidos, ha bajado la demanda, o sea ya surten su mercado interno, ya no van a necesitar que, que, que el México primer gran productor global de la marihuana le provea, ¿no? Al contrario, ya hay muchas empresas, ya hay muchas empresas que están, este, pues, totalmente desconcertadas de lo que está pasando... Pero poco a poco, poco a poco va, va a ir acercándose los empresariados, los legisladores, a ver que este tema va muchísimo más allá, que puede haber una verdadera derrama económica para miles presentes de Morelia, un, un fuerte abrazo a Morelia, Morelia Casas. para miles y miles de mexicanos, no, porque legalizarla desde el aspecto, exclusivamente desde lo recreativo, solamente beneficia a un pequeño grupo de consumidores y a un más pequeño grupo de productores en nuestro país. Ustedes vayan a, a googlear las cifras que hay, cuántos consumidores de marihuana recreativa habemos. Y, y realmente yo creo que que ya hay más emprendedores que, que casi más bien todos los que son quieren entrarle no a, a también al al negocio entonces capacítense en, en el ámbito empresarial muchísimo acérquense a empresarios que los puedan ayudar para que vean que es algo pues algo serio no y no nada más pues lo que se ven tremendas fiestas tremendas pachipedas este, y pues vamos, va, cada quien. Entonces, eh, pues esa, esa, esa, esa es la criptomoneda que, que, que vamos a hablar el día de hoy. Laboratorio 420, saludos, les mando un fuerte abrazo. Esa es, esa es la criptomoneda del día de hoy. Todos los que van llegando, por favor, ayúdenme a compartirlo. Dejen su mensaje, den un like, este, para que, para que podamos seguir haciendo estos videos y pues vamos a, a, a terminar este video. Les mando un fuerte abrazo. Si tienen más preguntas, por favor, acá en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Mañana, ¿de qué trata el tema? A ver, déjales... Mañana... Ma ah, el sábado. El sábado vamos a hablar de cáñamo industrial. Así es de que esténse preparados porque vamos a hablar todo lo favorable que los últimos tres años nosotros mismos... Ah, miren, ya llegó una pregunta interesante, ya van a hacer que me quede unos minutos más los de Laboratorio 420. Dice, ¿qué tanto afecta negativamente lo de Juicy Fields a las criptodivisas canábicas? Bueno, para empezar, esa empresa que, que mencionan acá en los, en los comentarios, pues daba rendimientos increíbles. La verdad, quien perdió su dinero con Phil se lo merece por ambicioso, porque quien estuvo invirtiendo ahí no son empresarios, o sea, es gente que, que especula con, con la barbarie prácticamente, y, y, y, y va a una apuesta. Entonces, quien, quien, quien cayó en las redes de Juicyfill pues es la, la verdad, es gente que le gana la ambición y se lo merecen, que lo hayan perdido todo lamentablemente. A mucha gente le engañaron, ¿no? Le dijeron, no, sí, esta empresa es seria, mira, son alemanes, que, al, que a la mera hora fueron rusos, ¿no? Y, bueno, eran rusos que constituyeron una empresa en Panamá, estos es de Juicy Films, y contrataron a un CEO alemán. Entonces imagínense a, a dónde va a reclamar la gente al, al CEO alemán. El CEO alemán dice, pues a mí me contrataron. En Panamá van a buscar la empresa. Pues es de unos rusos que ya se desaparecieron. Y se desaparecieron con miles y miles y miles de millones de dólares. Sí va a afectar negativamente. Aquí había hasta un programa de cadena nacional. Que no voy a decir su nombre para no hacerles fama porque nadie los ve. Aparte de todo, yo creo que ves más el programa aquí de negocios, cannabis y política. Y, y, y pues la verdad son todas estas personas que están dentro del mercado aquí de la marihuana en México, que, que actúan bajo su instinto de malinchista, eh, trayendo empresas extranjeras que vinieron a engañar a un montón de mexicanos, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado a quién le hacemos caso, dice Ricardo Salinas Pliego en su conferencia tan... tan... Dice, de acuerdo. ¿Pero qué tanto fue el quemón para el sector? Pues el sector puede tener muchos quemones, y ¿sí? Va, Van a salir muchísima... Miren, es como por oleadas. La primera oleada de emprendedores canábicos, pues es todos esos entusiastas, todos esos activistas, todos los que antes gritaban, primero los derechos, después el mercado. Y ahora ya son los primeros que quieren apañar el mercado, ¿no? Esa fue la primera oleada de emprendedores canábicos. Eh, la segunda oleada fue antes de pandemia, eh, antes de la pandemia no existían algunos grupos de los que existen ahora y, y, y así va a ser, o sea, prácticamente dentro de poco va a haber más grupos. Eh, en la segunda oleada canábica, pues ya más personas empiezan a involucrar, más gente empieza a abrir los ojos. Eso fue antes de pandemia. Mucha gente empezó a, a, a invertir en temas de extracción, empezó a invertir en temas de autocultivo, empezó a invertir en parafernalia, empezó a invertir en un montón de cosas. Eh, en la segunda oleada canábica, para que lo tengan bien en cuenta, para que vean el mapa de cómo va todo, la segunda oleada canábica, de eh, emprendedores canábicos fue aquí en México antes de la pandemia. Y, y realmente la pandemia puso a prueba muchos movimientos, la pandemia puso a prueba a muchas asociaciones canábicas que hoy ya no existen, que cuando nosotros llegamos ahí estaban. Y algunos de esos de los que decían primero los derechos, después el mercado, ya pusieron sus tiendas, ya, ya andan en otra onda. Y algunos de ellos son los que trajeron a Yusy Fields. Por ahí váyanle buscando en las mismas redes sociales, se llega a, a ver a todos esos personajes malinchistas que, que beneficiaron a estos extranjeros de, que, que tenían un CEO alemán y tenían una empresa eh, formada eh, en Panamá eh, y que los dueños eran unos rusos y aquí hay personas que están promoviendo todo eso y, y hablan de derechos de los consumidores y hablan de ayudar a, a los demás cuando en realidad están promoviendo marcas extranjeras de una forma descarada y ahí los tienen en los eventos de activistas, ahí los tienen en el Toque Fest, por ejemplo, que va a haber, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué realmente le estamos ofreciendo a nuestra sociedad mexicana? ¿sí? Entonces, ya se termina la segunda oleada canábica y ya después, cuando avance un poquito más la regulación, pues va a venir esa tercera oleada canábica que va a ser quien ya compre a los que se cansaron. <risa> Entonces, muchos se van a cansar y van a desarrollar tecnología, van a desarrollar patentes, van a desarrollar un montón de cosas, pero en la tercera oleada canábica, pues ya llegan las multinacionales, que, que muchos este, pseudoactivistas están promocionando muchísimo, eh, y ya llegan pues las empresas gigantescas que ya están aquí dentro de nuestro país también, y, y empiezan a comprar todo. Entonces, estamos en esa transición, estamos eh, en eso que está pasando, y, y pues lamentable lamentable, lamentable, lamentable dice, conclusión no invertir si no conoces a fondo ¿no? y como cooperativas o empresas sociales ser transparentes es, o sea aquí nadie te, les va a decir en qué invertir eso lo debe de analizar cada quien en primer lugar quieres invertir es porque eres un inversionista ¿Eres un inversionista? Invertir en la industria del cannabis es en millones de dólares. ¿sí? Los pocos esfuerzos que hacen muchos aquí, pues es, es algo que, que, que se toma en cuenta, ¿no? Pero que va a quedar dentro de esas oleadas eh, canábicas. Dice, todos quieren dinero para su bolsa. Todos, Alex, todos quieren dinero. Nosotros estuvimos pagando a unos mentirosos también que ya... Si se, si se ponen a ver en mis redes sociales unos que ya no salen conmigo son unos malagradecidos mentirosos que engañaron, mintieron y robaron pero pues el, el trabajo de nosotros los emprendedores, los empresarios pues es solucionar esos problemas ahorita nosotros ya salimos este, con nuestros productos todos los que quieran meter dinero a su bolsa como lo dice aquí Alex, ya tenemos productos con permisos de cofepris para el sector alimentos y bebidas. Nada recreativo, nada terapéutico, nada medicinal. Es un sector que estamos nosotros estamos entrando en al alimentos y bebidas. Todos andan allá, ya bien a gusto eh, en el mercado recreativo. Otros se fueron con el señuelo del cáñamo industrial. Este, pero realmente nosotros ya estamos en los alimentos y bebidas. Quien quiera hacer dinero, porque ahorita ya hay mucha gente haciendo dinero eh, en eso. Eh, nosotros logramos hacer pues toda esta uh, hazaña de tener estos productos, si quieren ser ustedes distribuidores, hay quienes tienen una gran ventaja y son socios míos, como Alex, que está acá, y, y, y pueden adquirir el producto con muchísima más facilidad. Pero si tú quieres ganar el 40%, chécate, chécate. Aparte, todos son súper caciques. Nosotros estamos dando un precio súper competitivo. Y de ese precio, nosotros vamos a dar el 40%. Ajá. Ya hay, ya hay gente que está viviendo de esto. Lanzamos el 3, el 6, 6 de agosto, lanzamos la, eh, ante empresarios eh, en Canacintra, ante muchos medios de comunicación. Ya tenemos los productos. Si ustedes quieren ya comenzar a ganar dinero, como dice aquí Alex, de, de volada. Yes, ¿cómo le hacemos para generar? Miren, este, este programa no se trataba de los productos, pero bueno, es mi principal patrocinador, Café Energy. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, como generas con cualquier marca. Haces tu pedido, te llega tu producto a tu casa, lo vendes al público final y tienes un 40% de ganancia. Así de fácil. ¿Cuál es la inversión mínima para los que no son socios de nuestro grupo? Es de 5 mil pesos, o sea, ni siquiera es tanto. Ya si quieres una distribución mayor, comienzan a partir de los 100 mil pesos. Pero ya pueden, con nosotros, mándenme un mensaje, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Y qué es lo que es? Pues, si, si, si también tienes un producto, por ejemplo, aquí tenemos este grinder que me regalaron, súper hermoso. Si yo me dedicara a vender grinders o, o destron grinders, destronchadores, súper bonito, ¿eh? Acá con palanquita y reguilete y toda la cosa. Este... Y los tienes ahí escondidos esperando a que, a que a que alguien los vea. Pues no. Tenemos que estar, o sea, yo a cada lugar que voy me invitan a una comida... Yo llevo mi, mi logotipo de mi empresa, ¿sí? Porque porque es mi empresa y la amo y de eso vivo. Entonces, si yo voy a cualquier lugar, yo voy a promocionar mi producto, ¿sí? Como aquí, como en el video, que estábamos hablando de criptomonedas y ya terminamos hablando de, de juicy Fields. Mi más sentido pésame para todos los que metieron su dinero juicy Fields, pero eso les pasa por malinchistas. Inviertan en proyectos mexicanos, señores. Dice, todos queremos, dice Rodrigo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tiene que haber promoción, tienen que estarlo promocionando en todos lados. Si no promocionan su producto con valor y entusiasmo, pues no venden. Ustedes fíjense quiénes son los mejores vendedores. Son gente que trae una energía. Pero si estás así de, ay, pues aquí traigo un producto y, y a ver si me lo compran. y ¿Eso qué? O sea, si, si van a emprender... Si van a hacer un emprendimiento y no saben vender, cualquiera que sea su emprendimiento, no van a tener éxito. Porque cualquier emprendimiento depende de las ventas. La venta es la profesión más importante del planeta Tierra. Porque cualquiera de las que me mencionen, se tiene que vender. Un arquitecto se tiene que vender, un abogado se tiene que vender. ¿sí? Un doctor se tiene que vender. ¿Se vende ante un hospital privado o se vende ante... O, un este, hospital público en la salud pública, o se vende de forma individual y él hace su hospital, o le dan chamba en una de esas farmacias de cada esquina, ¿no? Porque no se sabe vender. Entonces, es a lo que más hay que echarle ganas. Y es a lo que el mexicano promedio, el mexicano promedio, como dice Salinas Pliego, y el latinoamericano promedio, yo creo, eh, como dice este señor Salinas Pliego, que causó mucha polémica, pues cree que teniendo la licenciatura, la maestría y luego el doctorado, y luego dice Salinas Pliego, ¿eh? no, yo, yo, no sirve para nada, porque estamos en un mundo de... que, que ya pasó. O sea, el, el momento en el que tú tenías una maestría o un doctorado y tenías un gran éxito, era por allá como 1989, cuando tus papás te obligaban a hacer todo eso. Dice... Pero no se enojen, porque luego me mandan mensajes bien enojados. Que, ay, que eres un quién sabe qué. Si no les gusta nada más no vean mis videos y ya. Tampoco es obligación, ¿verdad? Los que se molestan. Y hay mucha otra gente que dice, me inspira mucho lo que dices. Yo voy a emprender porque tú me inspiraste. Este, pero aquí, claro que sí, que no, no andamos con, con medias tintas. A ver, Canamish coco presente. Alex. Aquí nadie ayuda a nadie. Sí, a ver, aquí, aquí nadie ayuda a nadie. Si nosotros vamos ahí a andar por la vida, a ver quién nos ayuda, pues felicidades, nadie los va a ayudar. Es como el mismo George Bush le dice a Salinas de Gortari, para quien no conozcan a Salinas de Gortari pues fue un presidente que muchos mexicanos recuerdan de no muy buena manera. Eh, dice, al, dice, ningún país va a ayudar a los mexicanos. Los únicos que van a ayudar a los mexicanos son los mexicanos. Entonces, si andan ahí como víctimas de, a mí nadie me ayuda, a mí nadie... El otro día me dijeron burgués, que yo era un huachican, que no sé qué tanto. Los que me conocen saben mi estilo de vida, saben que yo empecé esto sin nada, que empezamos de cero que empezamos contracorriente y yo no le anduve pidiendo ayuda a nadie. Aquí nadie me quiere ayudar. Pues no, yo a todo mundo que le decía voy a hacer un emprendimiento con cannabis, me tildaban primero de loco y pues nadie te ayuda. O sea, y los primeros que no te van a ayudar son los mismos del sector canábico. ¿Por qué? Pues porque ellos también quieren su, su, su, lo suyito. Vamos a seguir leyendo. Sacan más los de la barbacha que los profesionistas, bueno, aunque también para hacer una buena barbacoa hay que ser un profesional casi, casi, ¿no? O sea, casi le dedican los mismos años de estudio a alguien para hacer una buena barbacha a, pues, a cualquier licenciatura de esas de tres años, ¿no? Ahorita ya en realidad un, un, un documento de una licenciatura pues, es un bonito adorno en la pared de tus papás, pero laboralmente pues ya no te ayuda absolutamente en nada. Dice, hay que hacer una cerveza con CBD. Vamos más adelante. No se me adelante, mi Rodrigo. Dice, muy bien, Pablo, saludo y gracias. Saludos desde Ocaña, Colombia. Los felicito. Es un programa que va a la vanguardia. Por favor, la dirección es. Y un abrazo fuerte. Les deseo muchos éxitos. Estamos nosotros ubicados en el Silicon Valley de las empresas canábicas. Miren, aquí está. Acá está México. Ah, caray, Acá está México. o Aquí está Colombia, México. Y aquí en México, en este mapa de México, estamos aquí donde está este bello Michoacán. Este es Michoacán, miren todos los que nos ven de otros. Este es Michoacán, estamos en el Océano Pacífico. Para acá arriba está Tijuana, Los Ángeles, esta es la, la península de Baja California. Y aquí en esta bolita, aquí está esta bella ciudad que es de la cantera rosa. Se llama Morelia, Michoacán, México, una de las ciudades más hermosas del mundo, patrimonio cultural de la humanidad. Aquí estamos, desde aquí, transmitiendo. Desde aquí, en Michoacán, se está convirtiendo en el Silicon Valley de las empresas canábicas. Tenemos legisladores, empresarios grandes, muy grandes dentro ya de todo esto. Y aparte hay otros proyectos que, que no voy a mencionar para no hacerles publicidad. Porque si quieren publicidad, pues paguen. Y saludos, amigo tu amigo Culichi desde Aguascalientes, Carlos Salcedo, quien quiera productos de CBD Energy, café CBD Energy en Aguascalientes y en Sinaloa, Sinaloa es este, viene este bonito, Sinaloa, Aguascalientes está aquí chiquitito, eh, pueden contactar aquí a Salcedo, ¿eh? él ya es uno de nuestros distribuidores, contáctenlo para que consuman ese café riquísimo aparte. A los que no ayudan son los que se hacen más fuertes. Eso, eso, o sea, si no te ayudan, pues, en primer lugar no hay una ley que diga que todo el mundo te tiene que ayudar. La gente que anda ahí como víctima de que no, es que a mí no me ayudan. ¿eh? Vivimos en un México donde hay miles de oportunidades y no solamente en el, en el aspecto canábico, o sea, yo he conocido gente en verdadera pobreza para que a mí no me vengan a decir que tu papá te dejó una herencia. que tu... Jamás, señores, lo que hemos hecho lo hemos hecho desde la tierra. Y quien me conoce sabe que hemos andado en el sol, en la calle, luchando. Nos han cerrado la puerta en la cara mil y una veces. Pero ¿sabes qué es lo que diferencia al exitoso del mediocre? La constancia, la perseverancia. El todos los días hacerlo. Truene, llueve o relampaguee, lo hago. ¿Sí? No estar ahí de... ¡Es que nadie me ayuda! Oh, ¿Por qué tú no eres el que ayudas, no? ¿Por qué estar como víctima? ¿Y por qué no mejor venir a dar soluciones? decir, ok, yo soy, yo tengo conocimiento en esto. ¿Quién quiere que lo ayude? ¿Sí? Y así, van a, así avanzan los proyectos. Pero lo que hace falta en este país y en nuestra amada América Latina es liderazgo. Que la gente se haga cargo de los resultados. Yo, por ejemplo, tengo un equipo... Chingoncísimo de gente que me rodea, que trabajan de forma magistral, directa e indirectamente en Canamich. Vamos a, vamos a tener una cena. Les voy a preguntar, les voy a explicar dónde está el liderazgo para que luego no anden diciendo, es que mí nadie me ayuda. Tengo en esa reunión: eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho colaboradores. Y les dije, ¿quién se quiere hacer cargo de la cena que vamos a hacer? Pero va a entregar el resultado, no va a andarme pidiendo ayuda de nada. La gente que se hace cargo de los resultados, esa es la gente que vale la pena. Los demás son buenos operadores. Pero la gente que dice, yo me hago cargo del resultado, yo hago, me hago cargo de que esa cena salga, truene, llueve o relampaguee, eso es un líder. Eso, señores, es un verdadero líder. Si tú no eres de los que te comprometes a hacer las cosas y las haces, eres un seguidor ahí quédate, estás bien, pero si te compromete, porque hay gente que dice, no, pues yo me comprometí, pero no pude, porque... No, señor, es dar los resultados, truene, llueve, o relampaguee, ¿Sí? Entonces, hay que estar atenta. Exacto. Arisaí Romero, saludos hasta Lázaro Cárdenas, miren, ahora que tengo mapa, mira, acá está Lázaro Cárdenas, <risa> El Bellísimo Lázaro Cárdenas, eh, uno de los puertos más importantes en el continente americano. Si ustedes van a un planisferio, Lázaro Cárdenas queda exactamente a la mitad de aquí, para que es como la mitad de América Latina, véanlo, véanlo ustedes y va directito hacia los puertos estos de China, entonces es una, un, un estado, una ciudad también, Lázaro Cárdenas, súper importante para la economía nacional, y, y Arizai por allá en Lázaro Cárdenas, cuando nosotros comenzábamos, para que luego digan que no me acuerdo, cuando nosotros comenzábamos allá con Mariano, que fuimos a un programa de radio a Lázaro Cárdenas, que, que amablemente no, no, nos invitó a Arizaí, y nos abrieron las puertas allí en Lázaro Cárdenas de inmediato, y, y, y te agradezco, ¿no? Ya como tres años después, esperemos pronto que nos vuelvan a invitar para estar allá en ese bellísimo puerto de Lázaro Cárdenas. Todos quieren, a ver, déjenme ver si hay más mensajes. Ya me dio hambre, ¿eh? no he comido y tengo una reunión ahorita. Gracias. Pues bueno, dejen su like, suscríbanse y compartan. Nos vemos en la próxima. Ya saben que estoy en pie del orden. Es cuanto, mis estimados y fraternales amigos.